para poder publicar las, las sesiones de clase que tenemos en las aulas de la modalidad HPRS, presencial, remoto, simultáneo. Estamos utilizando esta herramienta de Caltura junto con Zoom para poder poner las grabaciones directamente en nuestro grupo. En el caso de los bloques o de los semestres sí, eh, nos han pedido que para poder publicar esto dentro de canvas vamos a tener que ir a canvas utilizando la cuenta del bloque porque si lo hacemos desde nuestra cuenta personal eh, dentro del bloque o dentro del semestre I, pues no vamos a encontrar las grabaciones porque el detalle de las grabaciones la grabación como tal pues se mandó a, a, a la cuenta del bloque entonces ¿Cómo cambiamos de, de cuenta personal a cuenta de bloque dentro de Canvas? Es muy sencillo. Hay que ir a la parte de arriba donde dice cuenta. Ahí donde yo tengo ahí mi, mi, mi fotografía. Y le voy a dar clic aquí donde dice cerrar sesión. Una vez que le doy clic ahí en cerrar sesión, me regresa aquí al login del TEC. Aquí voy yo a ingresar mis eh, datos de acceso que recibí con mi cuenta de, de, de semestre y en este caso, así como se recibe en el caso de las cuentas de bloque. Y yo pongo ahí mi, el correo que recibí, la contraseña que recibimos para el semestre y o para el bloque y le doy clic en ingresar. Y aquí está. Ya llegué yo a un canvas diferente. ¿Sí? Este es el Canvas del semestre I específicamente, donde solamente tengo, en este caso, un curso, solamente el curso del semestre I. Y aquí ahora sí, ya voy a poder entrar y voy a poder ir a revisar justamente el apartado. Aquí está de My Media y Media Gallery, como recibimos en todas estas instrucciones. Cuando... <coughs> Cuando yo haya terminado ya de publicar, pues va a ser eh, muy, muy sencillo. Ya que quedó todo publicado, todo lo que tengo que hacer es eh, regreso aquí a la cuenta de semestre I, le doy cerrar sesión y ya voy a poder regresar yo a mi cuenta normal, personal de profesor que necesito pues para todas mis demás actividades dentro de Canvas. Entonces pues ya, con eso fácilmente he regresado a mi cuenta normal. Ya regresé, ya tengo ahí todos mis grupos, todo normal, todo en lo que yo trabajo de manera cotidiana. Entonces, así de sencillo es cambiar de la cuenta personal a la cuenta de semestre I o de bloque para poder utilizar MyMedia en los cursos de la modalidad HPRS. Muchísimo éxito.